Bueno, estamos en Mejorada, provincia de Toledo... ...estamos celebrando la fiesta de la soldadesca... ...se celebra en los carnavales... ...y concretamente el Domingo Gordo. La soldadesca se compone de un general... ...un teniente, un tambor, tamborilero y 12 alabarderos". Eh, una vez que el grupo se ha formado, se, se hace la comitiva... ...y eh, acompañados por el sacerdote y las autoridades municipales... ...pues eh, se dirigen a la iglesia. ...y ahí el protocolo un poco indica... ...la forma en la que se distribuyen dentro de la iglesia... Eh, ...la posición que ocupa cada uno... ...y eh, se asiste a la celebración ritual... ...de la ceremonia de la misa. Una vez que ha terminado la misa... ...la formación eh, sale a la glorieta... ...que es el espacio que está... ...a continuación de la iglesia... ...y se celebra el baile... ...y el volteo de la bandera. Primero lo hace el abanderado... ...y después va ofreciendo la bandera... ...a cada uno de los alabarderos... ...y a cada una de las personas que, que así lo desean... ...dentro del grupo de asistentes a esta celebración. las mujeres y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María. Santa María. 10. Yeah. 10 euros. euros.